¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con gusto a toda nuestra comunidad universitaria, por supuesto a toda la sociedad zacatecana. Yo soy Alfredo Valadez Rodríguez. Y Prisía Luna Reyes. Un gusto saludarles. Estamos en la tercera emisión ya de nuestro noticiero universitario Panorama UAS, un proyecto de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se suma, como lo hemos mencionado ya anteriormente, se suma a todos los diferentes espacios informativos existentes para mantener enterada a toda nuestra comunidad universitaria. Bueno y les recordamos que es una transmisión en vivo por nuestras principales redes de la Universidad Autónoma de Zacatecas todos los lunes, como saben, la información más relevante y bueno recordarles que Panorama Guas dentro de esta coordinación de comunicación social tenemos otros noticieros, ah. Noticias Guas. Bueno, permito pasar, Alfredo. <risa> sí, Bricia, está en la línea telefónica aquí en Panorama was el señor rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Rubén Ibarra Reyes. Eh, señor rector, muy buenos días para usted, y si nos puede hacer un recuento, por favor, de los importantes acuerdos que se tomaron el pasado viernes en esta sesión del Honorable Consejo Universitario. Buenos días, adelante. Buenos días, Alfredo, buenos días, Bricia, y por supuesto, a toda la comunidad universitaria, en efecto... La semana anterior se tuvo reunión del consejo universitario una sesión importante en la que se abordaron muchos temas, eh, por supuesto el tema de alguna aprobación de algunos programas que estaban eh, por ahí retrasados la reestructuración de la maestría en ciencias biológicas que también es muy importante que este es un programa importante de nuestra institución y bueno, los compañeros de la unidad hicieron un importante esfuerzo por lograr una reestructuración que le diera mayor vigencia, digamos, al, al, al programa. Eh, también, por supuesto, eh, temas relacionados con los festejos de la universidad, como todos sabemos, semanas atrás se eh, a conocer una convocatoria, una medalla eh, conmemorativa por este 190 aniversario de la institución a compañeros de las diferentes unidades académicas de la universidad. Esto se dio se le dio vista al consejo universitario, tenemos prácticamente ya el listado completo, se dará a conocer también de manera pública más adelante. Ahí se dio a conocer, por supuesto, los miembros del consejo universitario y, por supuesto, otros festejos, otros eventos que serán parte de lo mismo, como el doctorado no honoris causa al doctor Enrique Arguelles, una institución para nuestra universidad, para el estado, para el país. Eh, un hombre que ha forjado en buena medida su trabajo a partir de la ética y la bioética en instituciones públicas y que, bueno, ha dejado escuela en, en Zacatecas. Y también el, un doctor no es causa para el candidato cubano Pablo Milanés, esto en razón de varios aspectos. Primero, por supuesto, su gran legado y trayectoria a la cultura universal, particularmente a la cultura iberoamericana. Eh, un, un hombre con una trayectoria muy destacada en las artes. Segundo, eh, Pablo Milanes estuvo en Zacatecas en los años 80, estuvo en la universidad y también eso es parte eh, fundamental prioritaria por la que se otorga este doctorado. En el es decir, se trata pues de un hombre vinculado a la cultura universal, a, a, la, a la cultura, insisto, fundamentalmente iberoamericana pero que también ha puesto su granito de arena para que tengamos una universidad como la que tenemos hoy en día. Esto, bueno, lo digo porque he escuchado algunos comentarios ahí de que por qué un extranjero. Pues, la universidad es universalidad. Eh, hay que tener una mirada un poquito más arriba de, de nuestros pies y, y entender que la universidad no puede bajo ninguna circunstancia quedarse inmóvil ni tampoco... Eh, a la endogamia como la, ¿no? claro. de la uh -huh. eh, opciones, ¿verdad? In, incluso, señor rector, este, en términos de esta universalidad, la aportación de lo que fue y de lo que es la Revolución Cubana, eh, ¿tiene una amplia proyección en el ámbito cultural para América Latina y el mundo? Sí, particularmente pues, para México, siendo país que eh, hermanó digamos desde un inicio a la revolución cubana que en este país en el que tantos hombres y mujeres cubanos de gran trascendencia y trayectoria eh, han han encontrado a México como su segundo hogar y bueno, nosotros la Universidad Autónoma de México con esta gran tradición, con esta gran hermandad con el pueblo cubano y con la cultura y la ciencia y la tecnología, la eh, las artes que eh, la isla tiene, bueno, pues es, es, es, me parece que es, es, un, es un tema muy importante y, y yo insisto, es un tema también que debe ser valorado, analizado desde la perspectiva de la universalidad y debe ser analizado desde la perspectiva del conocimiento. Pero entiendo, todo el mundo tiene derecho a final, pero hay que documentarse un poquito antes de hacerlo. Claro. Muy bien, rector. Un gusto saludarle. Y efectivamente, ¿no? Bueno, están los espacios, como siempre, universitarios abiertos para hacer, eh, pues ahora sí, estos comentarios al frente. También aprovechar, rector, felicitarlo por por esa medalla al mérito de José González Echeverría que hace unos días se le fue otorgada. También platíquenos un poco sobre eso. Sí, en efecto. El municipio de el Ayuntamiento, el presidente municipal, eh, como cada año en el aniversario del municipio en los últimos tres ediciones eh, seleccionó, digamos, eh, algunos prendillenses, eh, eh, ya sean nacidos o avecindados, de manera que pudieran ser galardonados con esta medalla. Eh, José José Echeverría, y bueno, en esta ocasión, pues su servidor fue entre los. Eh, entonces, bueno, a mí me da mucho gusto, por supuesto, en, en lo particular, en lo individual, porque yo quiero mucho a mi municipio, quiero mucho a Fresnillo, ahí estudié, ahí me formé, ahí nací, mis padres hicieron una vida eh, en, en, en el mineral, y, y bueno, también lo digo eh, de manera muy sincera, también es un reconocimiento a, a la universidad, a, a, a lo que hemos hecho en una trayectoria también ya de 20 años en esta noble institución. Muy contento, por supuesto. Sí, señor rector, eh, en términos de los calendarios tradicionales para septiembre y para nuestra máxima casa de estudios, históricamente se estaba se ha, se ha marcado la fecha del día 6 o el 9 de septiembre para el informe eh, correspondiente a cada rector, al informe de la comunidad universitaria y por supuesto a la sociedad de Zacatecas. Sin embargo, en esta sesión del consejo universitario ha habido acuerdos para cambiar un poco esta fecha en términos del mensaje a los universitarios. Platíquenos de eso, por favor. Sí, en efecto. Eh, como marca nuestra normatividad, el día de mañana haré entrega formal el eh, informe de actividades de la comunidad universitaria, porque no es un informe del rector, en realidad es un informe de la comunidad universitaria. Sí. Eh, y he solicitado al consejo universitario que me permita dar un mensaje el día 12 de septiembre, en razón a lo siguiente. Primero, yo estoy convencido de que por un respeto institucional debe de dar su informe primero el señor gobernador y después el, el rector. Uh -huh. Eso es una definición personal. Uh -huh. Segundo, porque el día 9 de septiembre viene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas y también creo que debemos de concentrarnos todos los ajatecanos eh, en esta visita dado las necesidad que tiene nuestra entidad, nuestro estado claro. y por supuesto eh, he seguido al Consejo Universitario me permita pues que el día 12 sea esta, este mensaje a la comunidad universitaria que yo eh, lo he dicho muchas veces en realidad es eh, el informe y es el mensaje de toda una comunidad no es un tema individual, ni personal ni es un el tema del ego no es un tema de transparencia rendición de cuentas de cara a la sociedad de la sí. independientemente señor rector de, del proceso en otro tema en otro asunto independientemente del proceso de reforma de la universidad autónoma de Zacatecas eh, la universidad sigue caminando y avanzando y modernizándose y solamente quisiera pedirle que pudiera comentarle a la comunidad universitaria de esta aprobación de la licenciatura en estudios culturales mexicanos por parte de la Unidad Académica de Historia y también la reestructuración que es ya de una maestría, digamos, se manejó el término incluso de modernización de la maestría en biociencias, en la Unidad Académica de, bio, de Ciencias Biológicas. Platíquenos, por favor. Sí, mira, la universidad es un instrumento social y obedece o debe obedecer en todo momento de nuestro entorno eh, debe de, fincar todos sus objetivos en mejorar las condiciones de vida de los eh, ciudadanos uh -huh. y por supuesto eh, en particular la universidad debe de fomentar la diversificación de la fuerza educativa pero bien cuidada es decir no no estoy de acuerdo en la apertura de programas eh, sin hacer la valoración de que sean programas que compitan en eso no estoy de acuerdo, se ha hecho en el pasado y ha sido garrafal el resultado segundo, no estoy tampoco de acuerdo en la apertura de programas simplemente por abrir que generan una carga financiera extrema en ambos casos se cuenta con la planta docente altamente calificada profesores muy destacados grandes investigadores, grandes docentes y el costo pues para la institución es prácticamente nulo o mínimo, porque se cuenta con el recurso humano, se cuenta con la infraestructura, se cuenta con, eh, con toda la capacidad que tiene la universidad. Y estos dos programas obedecen a ello, obedecen fundamentalmente a dar respuesta a una necesidad de diversificar la sociedad en beneficio de la sociedad, a dar respuesta a los problemas más apremiantes de la sociedad actual. Es eso, en resumen es eso. Perfecto. Doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, a nombre de mi compañera Bricia Reyes, un servidor Alfredo Baladés Rodríguez, le agradecemos eh, esta llamada telefónica para Panorama UAS. Doctor, bueno, es un verdadero placer, y como siempre, como siempre, felicito mucho por el trabajo que hacen todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, seguimos aquí, está con nosotros la maestra Verónica Pichardo, ella es coordinadora del área de vinculación y e extensión de la Unidad Académica de Psicología y bueno, viene a platicarnos, ahora sí que está en puerta el 30 aniversario de los conocidos sí, Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Adelante. Sí, efectivamente, eh, la Unidad Académica de Psicología eh, tiene estos centros de intervención y servicios psicológicos y efectivamente este año cumplimos 30 años de, de apertura de estos sistemas. ¿Por qué son tan importantes? Y bueno, por ahí también el maestro Correa, director de la unidad académica, este, en una ocasión en una entrevista mencionaba que a raíz de pandemia, bueno, se abrieron nuevos centros con una nueva dinámica y bueno, ¿qué es lo fuerte de estos centros de intervención? Bueno, una de las de, de las grandes importancias de los centros es esta vinculación con, con la sociedad, uh -huh. eh, que es una de las líneas de la universidad claro. uh -huh. una línea muy importante ¿no? de, de, de esta vinculación que se tiene de la universidad con la sociedad, y efectivamente en, a raíz de, de, la, de la pandemia tuvimos que hacer modificaciones yo creo que como todos ¿verdad? esa parte de la atención se, se fue hacia Atención a línea, como todos nos fuimos a Atención a línea, estábamos por. Uh, se inauguró eh, virtualmente el call center. Eh, este, este centro de, de atención a distancia estaba programado para atender a personas eh, en emergencia, en urgencia y um, hacia personas migrantes de, de otros. Call de nuestros compatriotas que están uh -huh. en Estados Unidos y hacer esta, esta parte de, de, de una atención a distancia, pero con la pandemia el call center se, se fue hacia la atención hacia todas las situaciones que estábamos viviendo y, hay, y de ahí se derivaban hacia los demás centros las atenciones que no eran de urgencia, que no eran de emergencia sino que eran una situación que tenía que tener un tratamiento más largo incluso fue, tengo entendido yo, este call center, este trabajo de la Unidad Académica de Psicología de la UAS, fue uno de los primeros proyectos en arrancarse en el país para ayudar a la sociedad a enfrentar un fenómeno único, inesperado, inesperado. que provocó mucha ansiedad. Platíquenos un poco de las estadísticas, porque ya hoy, dos años después prácticamente del, de la etapa de la pandemia, este, pues ya los decimos fáciles dos años, pero fue una etapa realmente de crisis social, de ansiedad, de retos para la propia universidad para estar al, al frente de esta de, este, de esta coadyuvancia con la sociedad. Claro que sí. Es, coincidió Ajá. esta parte, le digo se tenía planteado, no pero esa, esa situación de tener ya como preparado una, una atención en línea, si sí nos permite dar el servicio, mantener el servicio cuando todo estuvo cerrado, donde todo no sabíamos qué, qué hacer. Ajá. Primero nos dijeron que, que dos semanas y que luego otras mes, dos semanas sí, sí, sí. Este, y luego otro mes, que eso nos lleva a tener una incertidumbre muy fuerte en nuestra vida, porque es, las primeras dos semanas fueron a lo mejor realmente hasta tranquilizantes en el sentido de Zacatecas estaba muy tranquilo en contagios en ese momento cuando cuando se cierra este todas las situaciones por pandemia. Uh -huh estábamos muy tranquilos en contagios, pero estábamos en nuestras casas, yo claro. creo que fue el primer acercamiento que tuvimos de, de mucho tiempo de nuestra casa, ¿no? Incluso este, un choque en el comportamiento, en el comportamiento social, social, en el comportamiento social, intrafamiliar sí. también, ¿no? Porque sí, sí, sí. de repente estábamos todos en casa y, y al principio estaba, era muy bonito, pero sí, después había, ya no sabíamos qué hacer. Sí, exacto, Ajá. al principio eran vacaciones, esas sí, dos, dos, sí, dos sí, primeras sí. semanas fueron como bueno, vamos a estar de vacaciones en claro. nuestra casa, cosa este, insólita también sí, en ese supuesto. momento. Sí. Pero después esta parte de, se, fue, se fue incrementando uh -huh. el tiempo y la incertidumbre, eso causó mucha, mucha ansiedad. Y esta dinámica que usted comenta, también se cambia, ¿no? La dinámica de estar en casa, de estar en familia, de la convivencia, las 24-7, ¿no?, de, de todos los miembros de la familia. Entonces, efectivamente esto, y sobre todo en jóvenes... En adolescentes causó mucha ansiedad y nos aumentó efectivamente la, el porcentaje de atención. Hubo un momento en, en la pandemia que tuvimos eh, demasiada, demasiadas personas, incluso teníamos lista de espera para, para la atención psicológica en algunos centros. Bueno, maestra qué ¿Qué actividades se tienen programadas? Porque creo que es en esta semana sí. que arrancan con todo para poder celebrar y festejar sí. estas grandes aportaciones. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque son 30 años, eh, ya son son 15 centros en 10 municipios diferentes. Y entonces eh, tenemos un festejo académico, va a ser el día eh, 13 y 14 de, de septiembre, martes y miércoles de la próxima semana en, en el Teatro Calderón. Tenemos conferencias, eh, conferencias por parte de, de, de los coordinadores de los centros, de los maestros de los centros. Uh -huh. Tenemos talleres también, talleres enfocados hacia, hacia la población estudiantil de, de psicología, hacia, el, hacia los mismos prestadores de servicio social que están dentro de los is porque también es, es parte de nuestro desarrollo, no es hay prestadores de servicio social dentro de nuestros Sí, este, en esta parte de, de la preparación que se tiene hacia la psicología. Entonces, hay, hay talleres enfocados al tratamiento de la depresión y de la ansiedad, hay talleres hacia niños, hay talleres hacia duelo, que también eso fue lo que estuvo ocurriendo mucho en esta, en esta pandemia. Y tenemos también un panel, tenemos varios paneles donde, donde vamos a tener vía virtual, porque esa sí es así, es una situación que vamos a, a seguir teniendo en, en virtualidad, uh -huh. de universidades de, de Mexicali, de, de, este, de Mérida, de, de Ciudad de México, de las universidades que tienen centros de atención psicológica, para que nos platiquen sus experiencias claro. eh, de ellos. Un durante, intercambio, ¿no? Un intercambio, uh -huh. y okay. seguir creciendo nosotros. Queremos hacer esta retroalimentación entre lo que nosotros hacemos y lo que ellos hacen, y seguir avanzando en lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, como bien lo mencionaba eh, Verónica, el asunto también de que se pueda, en esta colaboración, en este asunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de seguir atendiendo el vínculo con la sociedad, este, la pandemia no ha terminado. y no. Entonces, eh, sin embargo, los, los, los mecanismos para acercarnos a la nueva realidad, eh, sí, y platíquenos, este, se sigue trabajando, por supuesto, claro. ¿no, no, no estamos ya de, de brazos caídos. No, claro, claro, eh, se siguió uh -huh. trabajando incluso en pandemias cerrados. Uh -huh. Como comentó, el alcohol center recibía las llamadas y nos derivaban a los pacientes a las personas de los otros centros para atención psicológica vía telefónica. Después, cuando ya temo, tenemos esta apertura, el call center sigue trabajando vía telefónica. Retomamos la idea de, de, de abrirlo hacia, hacia las personas eh, que están en situación de, de migración o a las familias de las personas eh, migrantes o de otros estados o de otras este, de, de otras nacionalidades y todos los demás centros abrimos ya de manera presencial. Entonces, el contacto puede ser o el call center vía telefónica o cada uno de nuestros centros tiene un, un teléfono para hacer este solicitudes de atención o yendo personalmente también ahí. Perfecto. Algunas otras actividades que tengan programadas, incluso, bueno, en nuestra Universidad de Tomás, Zacatecas, tenemos en las unidades académicas la experiencia de que aparte del calendario de la de la programación académica de eventos también a veces hay eventos culturales incluso eventos deportivos Plante que no se tendrán algo hoy sí tenemos de hecho hoy hoy, es, hoy pensábamos aperturar este hoy sí, hoy cinco de septiembre cinco lunes, de sí. septiembre Ajá. este hoy pensábamos aperturar este nuestro nuestro torneo sí. Este, sí. estudiantil okay. entonces es, pensamos que esperemos que el, el, tiempo, el tiempo nos lo permita, permita la sino, lluvia. Si no, este, efectivamente tenemos ya este eh, pre, previsto eh, iniciar los torneos deportivos con los chicos, que también es algo que se suspende y que es algo que es, también los chicos están pidiendo mucho. Perfecto, pues le agradecemos mucho, Verónica sí. Pichardo, su presencia en el estudio, la presencia de la Unidad Académica de Psicología y estaremos en comunicación con ustedes. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora nos comunicamos con la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, María del Carmen Saucedo Ríos, para que nos platique sobre este 51 aniversario del ESTOAS y, bueno, actividades que han estado ya realizando y llevando a cabo. Carmelita, como le decimos de cariño, muy buenos días. Buenos días. Pues me es muy grato que me hayan este, invitado, porque sí es muy importante para nosotros este 51 aniversario. 51 aniversario de lucha constante del STOAS que gracias a, a muchos de nuestros compañeros hemos salido avante en diferentes este, etapas del sindicato eh, Felizmente, este, el día de, de hoy se realizó una misa a los jubilados como cada año y se realiza el desayuno respectivo Asimismo, se están haciendo actividades deportivas, eh, se hizo el día de, de ayer este, una eh, carrera de bicicletas, el cual este, pues, participaron más de 80 compañeros, el, el, el, el sábado pasado se hizo la caminata de los compañeros jubilados, que cada año también se les hace esa invitación y que fueron más de... 100 sí, compañeros los que participaron. O sea, la participación de los compañeros está a, al día, como ven. Perfecto. Carmen Saucedo, buenos días. Alfredo Baladez, aquí de Panorama Guas, junto con mi compañera Brisa Reyes. Yo quisiera preguntarle un poco en su calidad, de, por supuesto, de secretaria general de este sindicato de trabajadores de la Universidad de Toma de Zacatecas, eh, los sí. números, cuántos integrantes tiene el sindicato de trabajadores, también platíquenos de qué acciones tiene usted planeadas este en materia de capacitación para el trabajo, sabemos que están esforzándose también, como toda nuestra universidad, por ir eh, al paso en la mejora de todas nuestras actividades en todos los ámbitos. Así es, mire, la cantidad de compañeros de base son 1,500, uh -huh. jubilados 728 y eventuales 652. Sí. Ahorita, por ahorita por lo pronto Y este pues sí nos estamos forza, esforzando día con día Para capacitar a los compañeros Ya que sabemos que la universidad ya, es, se, ya cambió la universidad, ya no la universidad de antes Así también los trabajadores Yo creo que ya la mayoría de los trabajadores Ya tienen un título, ya tienen una licenciatura Y yo para mí eso es muy importante Porque así eh, la universidad tiene eh, el personal administrativo pues con mucha capacidad ya con la mayor capacidad que puede tener ya que la mayoría de ellos eh, se están esforzando en las diferentes ramas pues para darle la atención adecuada al público y a los, a, a los estudiantes que es el motor de la universidad perfecto ¿Qué otras actividades tendrán? Eh, pues me imagino que no solo hoy, quizá esta semana a propósito de este eh, 51 aniversario del Estuaz Sí, mire, aparte Mencioné, se, está, se va a realizar el desayuno que se les hace a los trabajadores eh, eh, de base. Sí. Va a iniciar el día 6 y terminaría el día 12 de, de septiembre. Entonces, vamos a andar en las diferentes unidades académicas dando el desayuno respectivo. Excelente, Carmita, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y bueno, creo que es fundamental y gracias por. Eh haber accedido a esta llamada, a este noticiero Panorama UAS, porque todos los administrativos son fundamentales en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias y nuevamente felicidades por estos 51 años del sindicato. Al contrario, muchas gracias por invitarme, este aunque sea por llamada, a ser presente al personal administrativo del estudiante. Perfecto. Muchas gracias, Carmen Saucedo, y muy buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted, es la secretaria general del Sindicato de, Trabajo, de Trabajadores de la Universidad Autónoma de, de Zacatecas, trabajadores administrativos, y bueno, entre otros asuntos vamos a, a, a procurar tener comunicación con el maestro José Luis Guardado, a propósito de la carrera universitaria, mientras logramos la comunicación con él, comentarle rápidamente de este importante anuncio que se tuvo el pasado viernes en la sesión del Consejo Universitario para otorgar el doctorado honoris causa al doctor eh, Enrique Argüelles Robles. Estamos en la línea telefónica, permítame antes rápidamente saludar y dar la bienvenida al maestro José Luis Guardado, eh, coordinador de la carrera atlética de la UAS el próximo, para el próximo 9 de octubre. ¿Cómo estás maestro? Buenos días. Alfredo, buenos días. Con el gusto de saludarlos a ti, a la maestra Auricia, y a toda la audiencia universitaria. Pues Muchas gracias, maestro Guardado. Y bueno, ahora sí, como bien anunciaste el lunes pasado, ya está abierta convocatoria. Y platícanos sobre esto, porque la gente ya está inquieta, ya hay quienes están buscando estos centros para poderse inscribir. Sí, así es. Como lo, lo prometimos desde el lunes pasado, Ah, en la tarde quedó abierta la convocatoria y con ello las inscripciones. Vamos a tener abiertas las inscripciones desde el lunes pasado hasta el próximo 8 de octubre. Es importante mencionarles que estas inscripciones van a estar divididas en tres etapas. La primera etapa que va a ser hasta el 16 de septiembre va a tener un costo de 275 pesos. Una segunda etapa que va a estar hasta el 30 de septiembre de 300 pesos y la última etapa que será hasta el 8 de octubre de 325 pesos. Así que la invitación a toda la comunidad universitaria, a toda la sociedad en general, pues es que se inscriban lo antes posible, ¿verdad? ¿Estos costos son parejos para universitarios y no universitarios? Sí, así es. Va a ser un costo, una cuota de recuperación general. Ahí la intención es que pues todos los zacatecanos, siendo universitarios o no, puedan participar en igualdad de condiciones. Ahora, habíamos platicado la semana pasada, maestro, sobre el tema de algunos otros requisitos que se iban a afinar, a pulir, que ya estamos viendo publicados en una convocatoria, por ahí está circulando el póster. Recuérdale, por favor, a la comunidad universitaria y a las sociedades Zacatecas los principales requisitos. Bueno, lo primero es este, su inscripción, la cual la pueden realizar a través de la página de hazdeporte.com. Ahí buscar el evento de la cuarta carrera universitaria, ir al enlace, llenar un pequeño formulario, inscribirse y pagar en línea. Es una manera muy sencilla, hay una pequeña comisión de servicio adicional, pero es una forma muy simple que lo pueden hacer desde la comodidad de sus escuelas, de sus casas, desde su teléfono móvil. Y hay una segunda opción que es a través de las, de las tiendas Innova Sport, que en Zacatecas pues tenemos, ay, disculpen el comercial, una en Plaza Galerías y otra en Plaza Soriana. Ahí pueden acudir eh, presencialmente, llevar su correo electrónico y registrarse y pagar Encaja, ¿verdad? Son las dos maneras en que podemos inscribirnos Seleccionar una de nuestras categorías Tanto en rama varonil o femenil Tenemos tres, tres categorías este, y alguna de las distancias a correr, ya sea los tres kilómetros que es recreativa, una caminata recreativa familiar con sus mascotas, con sus amigos, compañeros, con quien ustedes quieran realizar esta caminata, trotar o correr en estos tres kilómetros y las carreras de cinco y diez kilómetros. Este, comentarles aprovechando la, la, lo que me preguntas, Alfredo, bueno, pues vamos a tener una bolsa ahora sí ya definida, una bolsa de premiación de 55 mil pesos dividido en los diferentes lugares y de algunos premios y sorpresas que tendremos ese día. Perfecto, pues, eh, estimado José Luis eh, Guardado, coordinador general de esta carrera de atlética, ojalá que todo salga de lo mejor y estamos a la orden aquí en Panorama Aguas para seguir informando. Así es, esperamos que sí, avisarles, ya tenemos... Eh, ahorita en los primeros días, algo así de 100 inscripciones ya realizadas, entonces no lo dejen hasta el final, invitarlos, eh, externarles de invitación a todo el público, que realicen su inscripción lo antes posible. Muchísimas gracias, Alfredo Brisa. Gracias, maestro, y estamos atentos y ya sabes, cualquier avance, pues está este tu este espacio de Noticiero Panorama Aguas. Muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo lunes. Salud. Perfecto. Bueno, pues es, es lunes 5 de septiembre. A nombre de todo el equipo de Panorama Aguas que hace posible esta transmisión. En eh, la cámara y sonido, nuestro eh, compañero José Luis Maldonado de la Torre. También, por supuesto, con el apoyo auxiliar importante de Julián Guajardo. En el control técnico, en el control máster de este estudio, la directora de Radio UAS, nuestra compañera Leticia Reyes, y por supuesto a nombre de Martín de Jesús Pérez Cardoso, director general de Comunicación Social de la UAS. Eh, nos despedimos, yo soy Alfredo Valadez Rodríguez, Bricia Luna Reyes, y recuerden seguir todas nuestras redes, Multiverso, Noticias Guas, Avance Universitario, Panorama Guas, por supuesto, y recuerden que somos arte, ciencia y, y de desarrollo, desarrollo cultural. cultural.